Por una educación pública, popular, laica y no sexista. Para seguir defendiendo los derechos conquistados con la lucha. El 12 de junio votamos a los consejeros escolares del TEP.